El 11 de enero es una fecha importante, debe ser una fecha importante... ...en el calendario de todos los demócratas de este país... ...porque al margen de ideologías eh, eh, legítimas todas ellas... ...están la defensa de los derechos humanos... ...y en este caso la defensa de los derechos... ...de las personas privadas de libertad... ...de los presos y presas vascos. Este 11 de enero trasladaremos eh, al mundo... ...nuestra voluntad de desatar nudos... ...de avanzar en un espacio de convivencia en nuestro país... ...de lograr una sociedad sin más dolor, sin más víctimas... ...y también sin más presos y presas. Este es el objetivo que nos marcamos para esta fecha importante... ...en la cual os esperamos a todos y todas.